¿Qué tal? Soy Chaviluque, bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Vamos a ir con Romeo Santos otra vez y una nueva colaboración con Justin Timberlake. Eh, de primeras me suena rarísimo este, este mix, pero bueno, vamos a, ver, vamos a ver qué nos traen, porque a ver, los dos son buenísimos en lo suyo. Eh, con Rosalía también estaba un poco así expectante y quedaron súper bien. Así que no espero menos de, de Justin y Romeo. Vamos allá a ver qué nos traen. ¡Wow! Vamos. Dios, esto es muy bueno. Brutal. Brutal. Desde el principio hasta el primer estribillo, brutal. Bueno, me encantan estos mix de, de bachata con inglés. Me está recordando un poco a la colaboración que tiene con Drake. Es buenísimo, de verdad Bueno, es que si hubiera salido en verano Esto hubiera sido lo más, pero es que da igual O sea, esto en invierno Lo va, va, va a petarlo Wow, de verdad, cómo quedan las voces O sea, no me lo hubiera imaginado nunca, de verdad cómo empastan verdad, me, me está gustando mucho. Muy buena, muy buena. Buah, de verdad, me, estoy, estoy, estoy impresionado, la verdad. Eh, no me hubiera imaginado que quedase esto tan bien. O sea, de verdad me gusta mucho la canción, el ritmo. Mm. Este ritmo es muy bueno. No sé si vamos a verlo ahora cantar también en alguna estrofa en español a Justin. Mm. De verdad, el videoclip, bueno, eh, no, no es lo mejor de, de, <ríe> del tema, la verdad. Pero bueno, entiendo que, que con la distancia y todo, con el de Rosalía es muy parecido el videoclip. Imagino que se han grabado en la distancia, luego sí que se han unido en algún punto para, para acabar de terminarlo y grabarlo juntos, pero... Es muy parecido al, al videoclip con, con Rosalía, lo, el concepto. Lo que decía, digo, tiene que tener una estrofa en castellano, en español, sí o sí. Buena pronunciación De verdad, estoy asimilando a Justin, Bieber a Justin Bieber Estoy asimilando que es Justin Timberlake Que está cantando bachata O sea, muy buena Sin fin Estaría bueno. Directa a mi, a, mi a mi lista de Spotify. El estribillo es lo mejor de, de, de, de toda la canción, es muy bueno. Uh. Vienen, que vienen, que vienen Sí, vamos a ver a Justin Timberlake bailando bachata Sí Como he, como he dicho, eh, en una parte del videoclip se iban a unir, veo que es esta. Me encanta la voz de Romeo, de verdad, este hombre es que todo lo que toca me gusta porque, ya te digo, te trae una buena vibra. de verdad mm, me ha gustado muchísimo ya te digo esto la veo hasta el verano que viene escuchándola en muchos sitios Chuking. Brutal, brutal, brutal, brutal O sea, no me esperaba esto para nada Buenísima Me ha encantado, o sea, tanto uno por su lado como por el otro Se han juntado y guau wow, Lo que ha salido aquí, o sea, es muy buena Romeo Santos, Justin Timberlake, sin fin Bueno, pues hasta aquí el vídeo Si os ha gustado tanto como a mí Espero que le deis like Y no olvidéis de suscribiros al canal Nos vemos en el próximo vídeo